Resumen del juego de Argentina versus Arabia Saudita ¡Hola a todos amantes del fútbol! ¿Cómo les va? Si eres uno de los interesados en ver el resumen completo de la jugada de Argentina contra Arabia Saudita, así como también de los momentos más emocionantes y los más tristes de este partido, no te muevas ni un solo segundo de tu asiento, porque esto se va a descontrolar. Sin nada más que decir... ¡Comencemos! El argentino dominó la primera parte, pero le anularon tres goles. Los saudíes usaron los dos que tenían para silenciar al mundo. Qatar 2022 finalmente está de humor para el fútbol y la Copa del Mundo. Y eso llevó a la primera sorpresa de la Copa del Mundo, Arabia Saudita venció a Argentina 2 a 1 en el Estadio Lusail, propinándole al albiceleste su primera derrota desde Italia en 1990. El Lusail Stadium fue testigo de una ocasión histórica cuando el equipo de Lionel Sebastián Scaloni quedó atónito ante un brillante equipo de Arabia Saudita. No llegó al primer tiempo, pero como un complemento es fatal. Como resultado Argentina enfrentó a Camerún por primera vez desde 1990 en la Copa del Mundo sin perder un solo partido Argentina merecía mejor suerte Rápidamente comenzó una acción de peligro Y al minuto 1 el remate de Lionel Messi Fue atajado por el portero saudí Prometiendo un buen partido El duelo continuó Messi sacó un córner en el minuto 6 Leandro Paredes cayó al suelo en el área penal Pero el duelo continuó hasta el minuto 8 El bar llamó al árbitro Slavko Vinci Quien pitó penalti El minuto 8-10 Minutos después Flea Messi hizo el 1-0 antes de continuar con el video, queremos saber cómo te lo estás pasando con el resumen de Argentina versus Arabia Saudita. Agradecemos mucho que nos dejes tu opinión en la sección de comentarios. Al igual, no olvides de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar. Tú me gusta al video, ya que así jamás te perderás ninguno que se suba al canal. Sin nada más que decir, continuemos con el video. Los otros tres goles fueron anotados por Argentina, pero los tres fueron anulados como autogol. Primero, Messi preparó el balón y superó a Mohamed Alouez tras el disparo de Nicolás Tagliafico en el minuto 22. El juego se abandonó cuando se levantó la bandera de grupo. En el minuto 28, Alejandro Gómez dio paso a Lautaro Martínez, que marcó con una picadita, armando el campo. Los jugadores del Inter celebran y el VAR anula el marcador. Fue el propio Lautaro a quien le negaron un triple desde 36 pies. Arabia Saudita está cambiando radicalmente. Llegó un avance y también sorpresas. Desde el comienzo de la segunda mitad, Arabia Saudita fue una historia diferente. En el minuto 48, un centro de Saleh al-Sherry igualaba y alegraba a su afición. Después de que Messi recogiera el, balón el mismo al Sherry le mandó agua fría al argentino con un potente disparo sobre Cristiano Romero. Apenas se recuperaron del susto en el minuto 53 Salent Aldausari hizo el 2 a 1 con un magnífico gol mientras se abría el paso entre varios argentinos y superaba a Emiliano Martínez. Argentina esperaba al menos un empate debido a la desventaja de la posición pero Alobas estuvo brillante y anotó un par de goles. 62 puntos fueron Tafle Fico que disparó muy cerca de la portería. Luego en el minuto 72 Ángel Di María se entró y el portero saudí mandó adentro Minutos después lo intentó Enzo Fernández Pero sus ocasiones se desviaron A falta de 5 minutos para el final Alobay siguió con su proeza tras el centro de Di María Para detener el remate de cabeza de Messi Y fue recibido con un merecido aplauso Por todo el público de su país aunque Argentina se esforzó, encontró un verdadero muro en el segundo tiempo y cayó dolorosamente. Ahora buscará a México en el segundo duelo entre ambas elecciones en Qatar el 26 de noviembre del 2022. Resumen del juego de México-Polonia. México y Polonia quedan 0-0 a -0 gracias a Ochoa y a cesni Argentina respira con este resultado. El partido inaugural de la Copa del Mundo de Qatar 2022 entre México y Polonia terminó con ambos equipos teniendo oportunidades. Pero los porteros Guillermo Memo Ochoa y Cesney se mantuvieron firmes y mantuvieron la portería a cero. México dominó el juego en casi todas las medidas estadísticas pero la jugada más peligrosa fueron los penales de Polonia. El árbitro pitó penalti tras la revisión del bar. en el minuto 57 Robert Lewandowski se detuvo 11 pasos de él y disparó a la derecha exactamente donde había rematado Memo Ochoa salvando básicamente a el tri. Pero eso no es todo Seis minutos después Cesney salvó otro partido. Después de un centro en el el área de penalti Henry Martin llegó y el portero polaco voló para bloquear. Con este resultado el Grupo C será el más apretado y realmente ha ejercido presión sobre Argentina que perdió 2 a 1 ante Arabia Saudita. Entonces, después del juego 1 en el Grupo C, la clasificación es la siguiente. Arabia Saudita, 3 puntos, México y Polonia, 1 punto, Argentina, 0 puntos. A continuación te mostramos el resultado del partido entre México y Polonia. Llegamos en el último suspiro, México contra Polonia agregó 7 minutos. Polonia juez. México y Polonia extendió el partido por 7 minutos. Aquí viene la última parte. México versus Polonia. Quedan 15 minutos. Polonia y Mark todavía con 15 minutos para el final del juego. Ambos equipos tuvieron oportunidades de anotar en el juego de México contra Polonia. Pero ninguno de los equipos logró una ventaja de un solo punto. Ahora Sesni hizo una gran parada. Portero polaco con un cabezazo de la portería de Henry Martín. El arquero Cessny salvó un cabezazo peligroso del delantero mexicano Henry Martin. El arquero ya es la clave para México ante Polonia. Se han jugado más de 65 minutos. Guarda la nota Ochoa. Tiro libre de Lewandowski. Lo detiene el arquero de México. Robert Lewandowski falló el primer penalti de Polonia que fue señalado por VAR. El portero mexicano Guillermo Memo Ochoa detuvo la carga. Ya está en marcha el segundo tiempo de México con Polonia. Comenzó la segunda parte. México y Polonia buscan ganar el partido en los próximos 45 minutos. Estadísticas claves del primer tiempo. México vence a Polonia. En el primer tiempo contra Polonia, México tuvo más tiros, más posesión y más pases precisos pero aún así estaban 0 a 0. 0-0 al descanso. México continúa pero Polonia mantiene el marcador. México cerró el primer tiempo presionando a Polonia en el área penal, pero el descanso terminó 0-0. Entrando al final del primer tiempo, México y Polonia siguen sin anotar. Con 5 minutos para final del tiempo, México y Polonia seguían empatados. En el minuto 35 del partido los defensores Héctor Moreno y Jakub Kiwior adelantaron el pase. La defensa de México contra Polonia es claramente el equipo con más asistencias. El primer lugar de cada equipo es Héctor Moreno y Jakub Kiwiol. 10 minutos, México y Polonia ya tienen chances en la cancha, tanto México como Polonia han entrado en la zona de competición, pero la zona polaca es más peligrosa, comienzo de juego México y Polonia ya se juegan el Qatar 2022 arranca el partido de ida México-Polonia que empareja el grupo C del Mundial del Qatar 2022 aficionados de México y Polonia ya esperan que comience el partido, minutos antes de México versus Polonia, en los aficionados de ambos equipos ya esperaban el inicio de los partidos en las gradas, que en su mayoría estaban pintadas con los colores del tri. La formación está lista, así debutarán México y Polonia en Qatar 2022. Confirmada la convocatoria del Grupo C de México contra Polonia, sin sorpresas el capitán Robert Lewandowski y Guillermo Ochoa debutarán en el Mundial de Qatar 2022. ¿Y bien? ¿Qué te pareció del vídeo? ¿Crees que el partido fue justo para ambos equipos? ¿Qué equipo piensas que era el que realmente se merecía ganar? ¿Crees que el partido fue justo para los dos países? Cualquier opinión que nos quieras dejar, te pedimos que la dejes en la sección de comentarios. Sin nada más que decir, agradecemos de corazón que hayas visto nuestro vídeo. Te dejamos por aquí otro vídeo que seguro que te va a encantar. Y sin nada más que añadir, nos estaremos viendo en el próximo vídeo.